Vende, oh, para vende, vente para acá a los tres! ¡A los dos! eso. los dos! Ok, okay, okay. los dos! ¡A los que ¡A los dos! ¡A los la ¡A los ¡A los dos! A la mismo RA RA ra Vamos aplausos que se escuche mi gente bonita Pocos pero sinceros igual ahí. Ahí del nuevo igual de nuevo porque no escuché nada y mi gente hermosa No lo escuché, no lo escuché por ahí Fíjate a todas las personas que nos ayuden a, a llamar y Ay, está hay, la hay, porra por ahí Porque el que no el que no nos ayuda pues no consigue cerveza ese programa Va de nuevo Chiqui Tibuna la Bim Bomba Chiqui Tibuna la Bim Bomba A la vio, a la Bao, a la Bim Bomba digan, Lenny, la ra wow, ra, bravo Esos aplausos, ahora sí Esos aplausos, gente bonita? No, yo soy Hermoso, palito Y como no, también mandamos a saludar Hay al padrino del pastel, ahí. ¡Bravo! a la señora casita Sandoval ¡Bravo! García, igual al padrino del baile, dicen por aquí. Y esos fuertes aplausos, vigiendo bonita. Y como veo no, también los saludos, allá los abuelos de los festejados, allá la bonita Tomás Sandoval Quiroz. En Eteria García Bautista, Y a la güerita Delfina Hernández y esos aplausos. Ok, por okay, ahí ya invitamos a todos los niños que se vayan formando por ahí porque ya van a venir los pasteles por ahí, compadre. Alimentamos a todos los niñitos que se vayan formando porque ya vamos a partir el pastel. Yo no, yo no, yo no, yo no quiero pastel pues, hasta yo quisiera ponerme de niño por ahí, pero no se puede. Ahí invitamos a todos los niñitos de 8 a. Si se puede o de once, Pero al especial a los niñitos Los niñitos Vamos que que ya acercando. no está ya de nada Y los niñitos ya van a estar Espantito pero que no les voy Eso es eso Ok y invitamos a todos los niños Que llevan formando de menor a mayor Como de que no de menor a mayor por ahí con padre Hay los niñitos los niñitos que llevan Acercando Eso eso eso no lo viente no lo viente <ríe> Sal sí, pues ahí invitamos a todos los niñitos de menor a mayor por ahí, con Como no, que no hay que estar en la primera fila por ahí, con Ok, ahí quedó tema para tema. mi gente hermosa de Miri Terán. Vamos a conversarle otro lindo tema para que se pongan a gozar y a disfrutar. Y esto dice más o menos: suéltale, primo. son! Yes, oh! Que se vayan formando los niños de menor a mayor, como de que no. Invitamos miramos a todos los niños que se van acercando. Hay que un instante ya estarán cortando el pastel por ahí ya. Hasta a mí se me antoja el pastelote por ahí. Y so, so, so.